Muy buenas a todos y bienvenido a mi canal Aquí en la composición de Desafío Ibérico Como podéis comprobar he conseguido los cuatro diamantes de cuatro colinas De los ílices, los distintos ílices que hay Y la verdad es que queda chulísimo, chulísimo, chulísimo en el pabellón Vamos a hacer una vista general del pabellón Ahí vemos unos, unos corzos, un venado al fondo La otra composición que hicimos en, en Leyton. La verdad que está muy bien con los ritmos de Cua Blanca Pero hay que reconocer que la mejor composición Para mi gusto que tiene de, de Hunter Es este, el desafío ibérico Una verdadera maravilla Y más que nada porque es nuestro es, es español Y la patria tira Así que no os olvidéis de suscribiros a mi canal Suerte y buena campa